Mis amados, buenas noches, Dios les bendiga. Aquí estamos, soy el pastor Julio E. Rivas Dominici, que desde el pueblo de Utuado, ciudad corazón de Puerto Rico, salimos, salimos a representar, a ministrar, a traer cuál es la voluntad de Dios para este momento histórico que nos ha tocado vivir. Llegó la hora, llegó el momento histórico, histórico para el cuerpo de Cristo. Repito, llegó el momento histórico para el cuerpo de Cristo. Esta es la hora, este es el momento donde la mirada de la patria celestial, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pone su mirada sobre el cuerpo de Cristo. Fíjese que no pone su mirada sobre el paraíso, donde están los muertos en Cristo. Pone su mirada sobre la faz de la tierra, donde está vivo el cuerpo de Cristo, donde en este momento donde en este momento están avisándole al Cuerpo de Cristo que ha entrado en la recta final, que ha entrado en el espacio profético, donde el Cuerpo de Cristo se va a dividir en dos, repito, en dos. Y naturalmente, de esa división, de esa división que hace Dios, en el Cuerpo de Cristo, va a salir la esposa del Cordero. La esposa del Cordero, repito, la esposa del Cordero es el proyecto, es el proyecto más ambicioso jamás existido sobre la paz de la Tierra. Porque escúcheme, por favor, lo que voy a hablar, porque Vuelve Dios a poner sobre la faz de la tierra a Adán y Eva sin pecado. ¿Cómo es eso, pastor? No es, que, no es que vuelve a traer a Adán y a Eva sobre la faz de la tierra. Es que va a levantar una generación de seres humanos de seres humanos que van a subir a la estatura de Adán y Eva y a la estatura del varón perfecto que es Jesús, a quien, a quien, a quien el Padre trabajó para perfeccionarlo. Porque Jesús, Jesús, repito Jesús, estaba contaminado, con el mismo pecado, herencia de pecado, perdón, herencia de pecado que estamos contaminados todo el cuerpo de Cristo. Y Jesús, y Jesús, repito, y Jesús evidenció, evidenció que Adán y Eva se equivocaron y se contaminaron porque les dio la gana, repito, porque les dio la gana, pero vino el segundo Adán, pero vino el segundo Adán y demostró, y demostró a los habitantes del planeta Tierra que si el hombre quiere vivir sin él, pecado, puede. Y naturalmente, escúcheme por favor, ahora es que viene, ahora es que viene, el proyecto del Padre, repito, el proyecto del Padre, el proyecto del Hijo, el proyecto del Hijo están todos en el paraíso. Están todos en el paraíso porque son los muertos en Cristo. Repito, todo lo que están en el paraíso es el fruto es el fruto del trabajo que Jesús hizo sobre la paz de la tierra. Y ahora viene, repito, y ahora viene el trabajo de la esposa del Cordero que va a realizarse, que va a realizarse bajo los términos de Jesús, la esposa de Jesús se va a armar del mismo pensamiento que se armó Jesús. Y naturalmente, Jesús, Jesús le devolvió a Dios lo que era de Dios, la perfección. Y Jesús pudo, y Jesús pudo. Y ahora van a subir a la esposa, a la estatura del varón perfecto. Pero el pueblo tiene que entender el pueblo tiene que entender qué hora es en el geló profético de Dios, en la patria celestial. Oramos para que Dios tome dominio y control de esta programación. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Me humillo ante tu presencia. Aquí estoy delante de estas miles y miles de personas que se reúnen en este momento para escuchar las buenas nuevas de salvación de tu evangelio. Padre mío, por favor, te lo suplico, de tu siervo ten misericordia, presto mi boca a las manos del Espíritu Santo para que Use esta boca para repetir lo que ya está escrito en el Evangelio. Te suplico, te lo suplico, que de mi vida tenga misericordia. Ayúdame a coordinar los pensamientos para que este pueblo que me ve y me escucha en esta noche pueda ser alimentado en el nombre de Jesús me enfrento a todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, ato todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu, lo declaro inoperante y proclamamos y declaramos esta programación bajo la unción y presencia de tu Santo y bello Espíritu, en el poder del Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, damos lectura un momentito, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, verso 27, verso 27, que dice de la siguiente manera, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, fíjense como dice, en la gloria de su Padre, oiga bien, con sus ángeles, y entonces, y entonces, pagará, pagará a cada uno conforme a sus obras. Triste y lamentablemente, amados míos, Triste y lamentablemente, tenemos una hemojagia de pastores, de pastoras, evangelistas, maestros, profetas, llamados apóstoles y apóstolas, que están llevando al pueblo al degolladero. Creen que están ofendiendo a Dios, el mal los ha engañado. Repito, el mal los ha engañado, haciéndoles sentir que si se salen de la revelación, de la salvación para los muertos en Cristo, ofenden a Dios. ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Pues hablamos del libro de los Efesios, repito, del libro de los Efesios, que está precisamente la siguiente expresión. Escuche, por favor. Capítulo 2, libro de los Efesios.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 Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obra, para que nadie se gloríe. Hermano, escúcheme, por favor. Le he leído, le he leído la salvación que Jesús compró en la cruz del Calvario. Esta salvación, esta salvación es el regalo, repito, es el regalo que Dios le otorga a todo aquel que antes de cerrar sus ojos invoca el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario que antes de cerrar sus ojos se arrepiente. El Espíritu lo conduce a arrepentimiento y, escúcheme, y pasa, repito, y pasa al paraíso. Entonces, entonces, al no conocer, al no entender que hay una salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, mi pueblo, mi pueblo, dice el Evangelio, va a perecer por falta del conocimiento. ¿Por qué va a perecer? ¿Por qué va a perecer el pueblo, el pueblo? ¿Por qué va a perecer? Cuando digo hablamos de, de, del pueblo, estamos hablando del cuerpo de Cristo vivo. Porque triste y lamentablemente, a Dios la gloria y a Dios la honra, este pasaje bíblico, este pasaje bíblico,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 a las pailas del infierno, al pueblo que está vivo en el momento del ajebatamiento. Porque esta expresión bíblica, repito, esta expresión bíblica, está en armonía perfectamente con Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Me está oyendo, hermano? Entonces, creemos, creemos, gracias a los pastores y pastoras, evangelistas y maestros, profetas, llamados apóstoles y apóstolas, que este es el reglamento, que este es el reglamento para la iglesia viva. Y eso está muy lejos de la verdad conforme al mismo evangelio. Yo le voy a probar una vez más repito, yo le voy a probar una vez más, a través del Evangelio, repito, a través del Evangelio, que ahora, repito, que ahora le están avisando, repito, le están avisando al cuerpo de Cristo que cuando nosotros viéramos, que cuando nosotros viéramos el cumplimiento de, de todas estas cosas, entender y conocer, yo estoy cerca a la puerta. En otra expresión bíblica dice, porque vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá. Entonces, ¿cómo usted compagina eso? ¿Cómo usted compagina eso? Si yo soy salvo por gracia, si yo soy salvo por gracia, ¿qué tengo que estar pendiente a señales? ¿Qué tengo que conocer qué hora es en el reino de los cielos? ¿Qué tengo que estar haciendo, hermano, acciones, actitudes, comportamientos para que Dios me levante si yo soy salvo por obra? Perdón, si yo soy salvo por gracia. El problema es que no han logrado entender que hay una salvación para muertos en Cristo, que hay una salvación para los vivos. La salvación de los muertos en Cristo es la salvación que no es por obra, que es la salvación de los muertos en Cristo. Pero la salvación de los vivos, pero la salvación de los vivos está muy lejos de esa enseñanza. Porque por primera vez, porque por primera vez el reino de los cielos va a analizar la obra de cada uno de los que están en el cuerpo de Cristo a ver, de acuerdo a esa obra, el Padre va a proceder, repito, el Padre va a proceder a constituirlo en esposa del cordero o va a proceder a vomitarlo del cuerpo de Cristo. Usted tiene que entender esto. Mire, mire lo que le voy a leer. Estoy en Efesios. Estoy en Efesios. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues si lo dice, lo dice claro, Pastor. Mira ahora, mira ahora. No por obra para que nadie se gloríe. Pastor si lo dice claro, porque usted no lo puede entender. Yo lo entiendo a perfección. Quien no lo está entendiendo es el cuerpo de Cristo. No es por obra, para entrar al cuerpo de Cristo. No es por obra, para entrar al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo se entra única y exclusivamente por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Escuche, por favor. La obra de Jesús, la obra de Jesús es transferida a los muertos en Cristo. Y no es por obra para ninguno ser salvo porque la obra la hizo Jesús. Repito, todos los muertos en Cristo que están en el paraíso Murieron, murieron, perfeccionados por lo que Jesús hizo, pero sus obras no eran perfectas. Pero sus obras de los muertos en Cristo no eran perfectas. Pero eso no es lo que dice, pero eso no es lo que dice de los vivos. Mire lo que dice de los vivos, ahí mismo. Ahí mismo, oiga bien ahora, oiga bien. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. ¿Ah? No por obra para que nadie se gloríe. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para entrar al cuerpo de Cristo. Repito, para entrar al cuerpo de Cristo. Pero una vez estás en el cuerpo de Cristo. Pero una vez estás en el cuerpo de Cristo. Mire lo que sigue diciendo el próximo verso. Mire lo que sigue diciendo el próximo verso. Porque somos hechura suya. O sea, ya yo estoy en el cuerpo de Cristo. Repito, ya yo estoy en el cuerpo de Cristo. Hechura suya. Oiga bien ahora, oiga bien ahora. Creamos en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Y ahora, ¿qué hacemos? Si no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra para que nadie se gloríe entrar al cuerpo de Cristo repito, entrar al cuerpo de Cristo. Pero una vez estás en el cuerpo de Cristo, repito, una vez estás en el cuerpo de Cristo, entonces empiezan a evaluar, a evaluar quién en el cuerpo de Cristo va a subir a la estatura del varón perfecto ¿Y quién en el cuerpo de Cristo va a ser vomitado? Esto es lo que no quiere entender el pastorado. Esto es lo que no quiere entender el pastorado. Como consecuencia, como consecuencia, el verso bíblico que ha producido tantas almas al paraíso. Repito, tantas almas al paraíso porque murieron protegidos por lo que Jesús hizo, no por obra que ellos hicieran. Ellos no entraron al cuerpo de Cristo porque eran buenos. No entraron al cuerpo de Cristo por ninguna obra personal. Ellos entraron al cuerpo de Cristo, repito, ellos entraron al cuerpo de Cristo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Pero ahora vamos a ver, repito, vamos a ver Después que el cuerpo de Cristo ha sido formado, después que el cuerpo de Cristo ha sido formado, ¿cómo podemos saber, repito, cómo podemos saber cuán importante es la obra de cada uno en el cuerpo de Cristo? Porque somos hechura suyas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el problema. Ese es el problema. Que han borrado de la mente del cuerpo de Cristo. Que tienen que buscar las buenas obras. Y si tu obra no es buena, repito, y si tu obra no es buena, el Padre no podrá subirte a la estatura del varón perfecto. Quiero evidenciar lo que estoy diciendo. Nos acercamos un momentito al libro de Apocalipsis. Nos acercamos un momentito a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Ahí está el mensaje, capítulo 2 y 3. Ahí está el mensaje a las siete iglesias. ¿Qué son las siete iglesias? Desde que, nació, desde que nació el cuerpo de Cristo hasta que termine el cuerpo de Cristo. Desde que nació el cuerpo de Cristo hasta que termine el cuerpo de Cristo. Mire esto. La primera iglesia. Repito, la primera iglesia de las siete iglesias. Porque las siete iglesias representan el caminar profético del cuerpo de Cristo sobre la paz de la tierra. Los milenios pasan y el cuerpo de Cristo caminando sobre la paz de la tierra. Ahora escuche, por favor. Ahora escuche.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 para que nadie se gloríe. Entonces, queremos aplicarle queremos aplicarle esta enseñanza para entrar al cuerpo de Cristo al momento del ajebatamiento. Y que nosotros no tenemos que estar preocupados cómo vivimos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo vestimos, cómo disfrutamos porque no somos salvos por lo que hagamos nosotros, que somos salvos por lo que hizo Jesús. Entonces, esa regla, hermano, esa regla es positiva si yo me voy a enfrentar a la muerte. Si yo me voy a enfrentar a la muerte. Pero si me voy a enfrentar al ajebatamiento, como parece que lo vamos a enfrentar, repito, como parece que lo vamos a enfrentar. Por eso, es que, por eso es que no puede haber ajebatamiento hasta que yo no esté plenamente convencido que mis ojos vean, que mi oído oiga, que mi entendimiento entienda que estamos en la gesta final, que estamos en la evidencia de ajebatamiento, que estamos ante lo que Jesús dijo. Cuando ustedes vean el cumplimiento de todas estas cosas, conocer y entender yo estoy cerca a las puertas. Hay un espacio profético de la señal al arrebatamiento. ¿Por qué hay un espacio? ¿Por qué hay un espacio? Hermano, ¿por qué hay un espacio? Porque yo no puedo ser levantado con obras malas. Porque somos hechuras suyas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, le voy a dar la evidencia ejecutable de que el cuerpo de Cristo ahora, de que el cuerpo de Cristo ahora tiene que entender qué hora es. Tiene que entender qué hora es que yo no puedo seguir, que yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo, actuando como estoy actuando, porque yo estoy en el cuerpo de Cristo con una doble vida. Ah, ¿será usted? Yo no, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Sí, muy bien, eres de Cristo, ¿y dónde pones el celo? ¿Y dónde pones la envidia? ¿Y dónde pones la contienda? ¿Y dónde pones la murmuración? ¿Y dónde pones los pleitos? ¿Y dónde pone la jopa indecorosa? ¿Y dónde pone la desnudez en el cuerpo de Cristo? Esas son obras buenas. Así te va a levantar el Señor. Así te va a levantar el Señor. Hermano, el cielo pasará, la tierra pasará, pero me dice el Señor en su evangelio que ese pueblo que no ha querido entender, que ahora llegó el espacio profético donde yo tengo que prepararme. Pre, yo estoy preparado para enfrentarme a la muerte, pero no estoy preparado para enfrentarme al ajebatamiento vivo. Ajebatamiento vivo. Yo necesito que usted entienda lo siguiente. Esto es Biblia puro, esto es a Bibliazo. A Bibliazo porque es de la única ma manera que podemos contragestar el veneno, el veneno que están trayendo pastores y pastoras, evangelistas y maestros, Llamados apóstoles, apóstolas, que lo que están trayendo es veneno. ¿Me está oyendo? Veneno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque quieren aplicar, repito, quieren aplicar la regla celestial para entrar al cuerpo de Cristo. No es por obra, para que nadie se gloríe. Pero una vez estás en el cuerpo de Cristo, repito, una vez estás en el cuerpo de Cristo, la escritura me enseña que ha comenzado el proceso de que las cosas viejas pasaron y que todas van a ser hechas nuevas. ¿Ha sucedido eso hasta aquí en el cuerpo de Cristo? No. Seríamos hipócritas en no reconocer, en no reconocer que tenemos una doble vida: vida de espíritu. Y vida de carne donde está el mal entronado en nuestra vida. Y por eso en el cuerpo de Cristo hay tanto pleito, hay tanto celo, hay tanta envidia, hay tanta contienda, hay tanta murmuración, hay tanta enemistad, hay tanta amistad con el mundo. Y usted va a ver, repito, y usted va a ver, y usted va a ver que la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero es una salvación por obra. Dios mío. Perdóneme, pero yo voy a repetirle lo que dice el Evangelio. Si el Evangelio me dice tírate por aquí, por ahí me tiro. Si el Evangelio dice tírate por acá, por acá me tiro. Yo estoy en posición no de interpretar el evangelio. Estoy en la posición de que tengo que tener los pantalones espirituales de repetir, de repetir lo que está escrito. No de interpretar lo que está escrito. Porque mi interpretación lleva al pueblo a la condenación. Que eso es lo que estamos viendo. La interpretación de pastores, de pastoras, de evangelistas, de maestros, que desde el púlpito tienen a la iglesia, tienen a la iglesia, tienen a la iglesia doctrinada, no es por obra para que nadie se gloríe. Como si eso fuera, hermano, como si eso fuera la regla para arrebatamiento en vivo. Y no han podido entender que arrebatamiento en vivo es por obra. ¿Cómo? ¿Cómo? van a analizar la obra de cada uno de los que están en el cuerpo de Cristo, a ver quién cualifica por la obra, por la obra, para ser levantado vivo, y quién cualifica para ser vomitado. Ahora escuchen. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vendrá en la gloria de su padre con sus santos ángeles estoy en Mateo 16, 27 porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus santos ángeles y entonces escuche por favor yo no me lo estoy inventando y entonces pagará a cada uno pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, no, no es por obra para que nadie se gloríe. perdóneme hermano. No es por obra para entrar al cuerpo de Cristo. Pero una vez se entra al cuerpo de Cristo, es mi obra la que va a decidir mi salvación o mi condenación. Óigalo ahora, escúchalo ahora. Le mencioné Apocalipsis, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Ahí está el caminar del cuerpo de Cristo, desde, desde que nació hasta que termine. Desde que nació hasta que termine. Y usted va a notar, y usted va a notar que todo el caminar, todo el caminar del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo, es evaluado por su obra. El mensaje a las siete iglesias. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso son los primeros 100 años, repito, son los primeros 100 años del cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. ¿Qué dice el verso 2? ¿Qué dice el verso 2 de la iglesia de Éfeso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. Lo ¿Mm? siento, pastores. Pastores, por favor, recapaciten y entiendan que ahora viene la evaluación de quién se va, de quién se queda, quién es levantado y quién es vomitado a base de la obra y lo vamos a ver claramente como está escrito. Oiga, dos, dos, dos, dos, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor. ¿Conoce Dios la obra de la iglesia cuando nació? Sí, ahí lo tiene, ahí lo tiene. La segunda iglesia, la segunda iglesia, la iglesia de Smirna, repito, la iglesia de Smirna de los años 120 al año 315 después de Jesucristo. ¿Qué le dice a la iglesia de Smirna? ¿Qué le dice a la iglesia de Smirina? Yo conozco tus obras. Verso 9. Verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinóloga, de Satanás. Yo conozco tus obras, le dijo a Efesios. Yo conozco tus obras, le dijo a Esmirna. Porque es el caminar del cuerpo de Cristo. La próxima iglesia es la iglesia de Tiatira, de los años 500 al año 1500. Oiga, oiga. Verso 19, ¿qué le dice? Yo conozco tus obras. Pastor, pastora, evangelista, maestro, profeta, llamados apóstoles, apóstolas, no sigan engañando al pueblo. Repito, no sigan engañando al pueblo, porque ahora viene claramente por que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles arrebatamiento y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La iglesia de Tiatira es la tercera iglesia, la tercera iglesia, la que cogió del año 500 al año 1500 y le dice con toda claridad, yo conozco tus obras, ¿Qué le dijo a Especio? Yo conozco tus obras. ¿Qué le dijo a Esmina? Yo conozco tus obras. ¿Qué le dice a Tiatira, Yo conozco tus obras. La próxima iglesia, ¿cuál es? Sardis, del año 1500 al año 1948. ¿Qué le dice a Saldis? Verso 1, 3, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Saldis, al que tiene las siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras. Se lo dijo a Especio. Se lo dijo a Esminda. Se lo dijo a Tiatira. Y ahora se está diciendo. A Salvis, Oiga, oiga, yo conozco tu sobra, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Dice Dios a la iglesia de saldi del año 1500 al año 1948. Sigue el mensaje a Filadelfia. Oiga, el mensaje a Filadelfia. Le dice de la siguiente manera. Yo conozco tu sobra. Verso 8, 3, 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabe quién es la iglesia de Filadelfia? ¿Sabe quién es la iglesia de Filadelfia? Mire lo que dice el verso 10.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 Entero, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De las siete iglesias, que es el caminar del cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra, desde que nace hasta que termina. Qué triste, hermano mío. Qué triste. ¡Qué triste, qué triste, qué triste, qué triste, qué triste, qué triste! El día del ajebatamiento va a haber un desastre. Repito, un desastre terrenal, pero una gloria celestial. Porque unos pocos, repito, porque unos pocos lograron entender repito, lograron entender, repito, unos pocos lograron entender que la salvación que tenía, que la salvación que tenía no le servía para arrebatamiento en vivo. Porque arrebatamiento en vivo, la obra mayor, del Cuerpo de Cristo es que se concentra en guardar el Evangelio como está escrito. Porque el Evangelio como está escrito es el que se va a encargar, es el que se va a encargar de descualificar, repito, de descualificar a los que pudieron haber cualificado. Pero su obra, pero su obra le evidenció a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que no era una obra de espíritu. Porque si hubiese sido una obra de espíritu, el Espíritu Santo se hubiera encargado se hubiera encargado de destruir el mal, el mal que tienen todos los miembros del cuerpo de Cristo. Tu pastor puede decir lo que le da la gana, pero el evangelio tiene establecida la gran verdad. Para yo entrar al cuerpo de Cristo, no evalúan ninguna obra mía. Pero una vez yo entro al cuerpo de Cristo, empiezan a evaluar mi acción, mi actitud, mi comportamiento, mi vivencia en el cuerpo de Cristo, si es una obra de carne donde está el mal en mi vida o es una obra de espíritu, te lo estoy evidenciando, el caminar profético son las siete iglesias y a las siete iglesias y a las siete iglesias le dicen yo conozco tus obras, por eso, por eso es que viene una iglesia a ser guardada de la hora de prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, porque la iglesia tiene que entender con toda claridad que Dios no hace acepción de personas, que lo que el hombre sembrar es lo que va a cosechar. Sembraste del mal, no esperes arrebatamiento, espera vómito. Y al primero que van a vomitar es a tu pastor, y el primero que van a vomitar es a tu pastora, al evangelista, al maestro, al llamado apóstol, la llamada apóstola, que están distorsionados, que están engañando, porque hay solamente 12 tronos para 12 apóstoles. yo no me estoy inventando interpretaciones, yo te estoy transfiriendo, repito, yo te estoy transfiriendo que dice el Evangelio que las personas que van a ser ajebatadas vivas, antes de ajebatarlo, examinan su obra. Y su obra y su obra va a dar testimonio, repito, y su obra va a dar testimonio, si es una obra de espíritu, o es una obra de carne, dónde está el mal de todo el cuerpo de Cristo, o sea, no pienses, repito, no, no pienses que arrebatamiento en vivo es una varita mágica que va a tocar al cuerpo de Cristo y entonces Dios haría acepción de personas porque va a escoger a unos sí y a otros no. A unos sí y a otros no. Dios no va a escoger a nadie. Dios va a pagar de acuerdo a la obra que cada cual ha llevado. Dentro del cuerpo de Cristo, repito, la obra que cada cual ha llevado dentro del cuerpo de Cristo. Yo no estoy inventándome porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios nos escogió. Seguimos leyendo Biblia porque el pueblo tiene que entender que esto, esto es abribliazo limpio. Repito, esto es abribliazo limpio. Oiga, después que explica que no somos salvos por obra repito, después que explica que no somos salvos por obra, termina, termina el pensamiento, termina el pensamiento diciendo, porque somos hechura suya, ya no estoy muerto, ya no estoy muerto, ya fui injertado al cuerpo de Cristo y me dieron vida. Una vez yo entro al cuerpo de Cristo porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto es bien, esto es bien triste, esto es bien lamentable, esto es bien dañino, esto es bien destructivo, lo que los pastores y pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles apóstolas, están haciendo con el cuerpo de Cristo. Si tú tienes un pastor que te dice, no te apure no te apure no te apure porque tú no eres salvo por obra, y te lee ese verso bíblico que yo te he leído, repito, y te lee ese verso bíblico que yo te he leído, naturalmente, oiga, es el verso bíblico que va a llenar a él, Paraíso. Y es el verso bíblico que va a llevar a la condenación a millones de millones del cuerpo de Cristo. Esto se está poniendo sumamente interesante. Repito, esto se está poniendo sumamente interesante porque el pueblo tiene que entender con toda claridad que una vez entramos, una vez entramos al cuerpo de Cristo, empiezan a analizar qué tipo de obra yo estoy viviendo, yo estoy viviendo. Por eso es que en este momento histórico, escucha por favor, le están avisando le están avisando al cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, llegó el espacio profético de tú prepararte para sacar fuera de tu vida las malas obras. Y como sabemos, vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá. Cuando ustedes vean el cumplimiento de todas estas cosas, entender y conocer, yo estoy cerca a las puertas. O sea, escúcheme, el coronavirus, el coronavirus, yo no sé si usted me va a entender lo que le voy a decir, pero se lo voy a decir. Es la bendición más grande que jamás el cuerpo de Cristo ha tenido. ¿Pero usted está loco? No, yo no estoy loco, porque Jesús habló claro que cuando ustedes vean, que cuando ustedes vean, o sea, no reprendas el coronavirus, porque no se va a ir, repito, no se va a ir hasta que no termine su misión, su misión, que es alertar al cuerpo de Cristo a nivel mundial. Por eso es que, por eso es que este, este coronavirus está a nivel mundial. Esto no es una nación, sino sí, no, no. Esto está a nivel mundial. Mire cómo está la situación. A nivel mundial hay un total de 9 millones 305, 305 mil millones. Hasta el momento han pasado a la vida eterna, mil muertos. ¿Dónde están? Ahí, ahí, ahí no se puede decir nada, ahí solamente, solamente yo te garantizo que si un cristiano ve la muerte acercarse a su vida, se agarra, se agarra del sacrificio de Jesús hecho en la Cruz del Calvario, no se va a acordar ni de la madre que lo parió. Por eso es que en este momento, oiga, oiga, hay 482 mil muertos a nivel mundial. Más muertos que la primera y la segunda guerra mundial. Porque esto es un, esto es un impacto mundial. Esto, esto, es una, esto es una cifra para, para, para mostrar cómo el coronavirus está hablándole al cuerpo de Cristo. Estados Unidos. Estados Unidos. Tiene un total de 2.427.000 contaminados con el coronavirus. Hasta el momento, 125.000 personas han muerto. Puerto Rico. Tiene 5.400 personas contaminadas con un total de 144 muertos. Esos muertos, esos muertos por el coronavirus disfrutaron de la salvación para los contaminados. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron vivos, repito, mientras estuvieron vivos, estuvieron contaminados. Pero una vez la muerte los tocó, una vez la muerte los tocó, les cubrió el sacrificio de Jesús hecho en la Cruz del Calvario y son perfeccionados por lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario y nada más. Que ese es el error y el disparate que le están aplicando la salvación de los muertos en Cristo, se le están aplicando a los vivos. Eso va a llevar a la condenación. Ahora podemos entender por qué muchos van a procurar entrar y no van a poder. Van a procurar entrar y no van a poder. Porque quieren entrar vivo, porque quieren entrar vivo a vivo, por la salvación, por la salvación de los muertos en Cristo. Hermano, perdóneme, pero ahora viene, repito, pero ahora viene el examen, el examen, el examen que le van a dar al cuerpo de Cristo. Ese examen es que tienes que ponerte a decidir qué vas a hacer, qué vas a hacer, o entras en el plan de la... Perfección, repito, o entras en el plan de la perfección y cuando hablamos perfección no hay espacio ni para una jota ni para una tilde de imperfección en el cuerpo de Cristo. Esta palabra, repito, esta palabra de perfección, estamos empezando a a parándole encima. Porque antes se hablaba de perfección. Y enseguida la gente pensaba. Espíritu de altivez. Pero yo no tengo la culpa. Pero yo no tengo la culpa. De que el mismo Jesús. De que el mismo Jesús. Habló y dijo de esta manera. Sed pues vosotros. perfecto Perfecto. sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre Celestial que está en los cielos hablando Jesús y lo vamos a ver con calma ya el, hoy es, hoy es martes, el jueves volvemos de nuevo repito, volvemos de nuevo desde el templo de la iglesia de la roca. continuamos con esta enseñanza con esta revelación donde, está, donde estaremos mostrando con toda claridad, con toda claridad, la razón por la cual una multitud, muchos, procurarán entrar, pero no podrán, porque sus obras eran malas, porque no pudieron atender sus obras, porque lo engañó el pastor, porque lo engañó la pastora, porque lo engañó el evangelista, el maestro, llamado apóstol. La llamada apóstol lo engañó. Donde decían que no era por obra, para que nadie se gloriara. Como consecuencia, lo desarmó. Lo desmanteló la fuerza espiritual. Para pelear, para pelear y lograr tener una vida de buenas obras. Ya usted lo vio, ya usted lo vio como está el caminar profético desde que nació el cuerpo de Cristo hasta que termine. La decisión, la decisión en todo el caminar del cuerpo de Cristo es yo conozco tus obras. Y la última iglesia que nos la dijimos, la odisea, yo conozco tus obras que ni eres frío, ni eres caliente. Sino tú eres tibio. Y por cuanto eres tibio, serás vomitado por mi boca. Amado, no te pierdas por nada. No te pierdas por nada. El programa del próximo jueves, directamente de la iglesia. Porque vamos a continuar con esta enseñanza. Porque esta es la enseñanza, repito, esta es la enseñanza que va a lograr que haya un pueblo preparado con buenas obras. Preparado con buenas obras. Tú tienes que entender esto, repito, tú tienes que entender esto. Yo me voy a constituir en esposa del Cordero por mis buenas obras. Yo puedo ser vomitado del cuerpo de Cristo por mis malas obras. Este es el momento histórico que el pueblo tiene que entender con toda claridad. Mi obra va a decidir si me voy o si me vomitan, si me voy o si me vomitan. Así que, por favor, entiéndelo. Yo no estoy... Insultando a nadie, yo no estoy faltando el respeto a nadie, pero no me puedo callar. Tengo que hablar, repito, tengo que hablar y repetir lo que está escrito en el Evangelio. Que ajebatamiento en vivo, repito, ajebatamiento en vivo, se va cada persona si cualifica por su obra. ¿Recuerda? Recuerda que tienes la oportunidad de ayudarnos, de apoyarnos, de respaldarnos. Naturalmente, si tú has logrado entender, porque ahora, ahora el Evangelio me dice, los entendidos entenderán. Triste y lamentablemente, triste y lamentablemente, tengo que aceptar Repito, tengo que aceptar que yo estoy luchando, luchando por unos pocos, por unos pocos para sacarlos de la condenación a la que va el cuerpo de Cristo si siguen creyendo que son salvos por la fe y no por las obras. Triste y lamentablemente, hermano, nosotros... Estamos en este momento de frente, de frente a una muralla, muralla de pastores y pastoras, evangelistas y maestros que triste y lamentablemente no han podido entender los planes de salvación, los planes de salvación que tiene el Evangelio para diferentes épocas. Dos mil y pico de años. Salvando por la muerte en Cristo, muertos en Cristo. Ahora viene la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. salvación para los vivos. Después viene la salvación de los que van a ser decapitados. Y termina el evangelio con la salvación del gobierno milenial, que se van a perder, se van a perder como la arena del mal. O sea, usted tiene que entender con toda claridad. Dios es un Dios justo y no va a condenar a nadie que esté tratando, que esté tratando y luchando por ser una vida agradable a Dios en armonía con lo que está escrito en el Evangelio. Necesito tu apoyo. Necesito tu ayuda, y tú lo sabes. Necesito tu apoyo, necesito tu ayuda, porque ahora viene a fin de mes, ahora viene al fin de mes, que se van aproximadamente unos 650 dólares en compromiso. Amén. Con las diferentes plataformas que estamos transmitiendo. Y estamos configurando la, la transmisión de la Internet de la Iglesia. Que, o sea, son aproximadamente unos 650 pesos mensuales. ¿Qué pone Dios en tu corazón? Yo no sé. Pero si Dios pone algo en tu corazón, acuérdate que tienes que hacer tu cheque o tu giro a nombre de momentos proféticos. Envíalo al apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Repito, el cheque o el giro. Dirígelo a Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Y tu ofrenda hará posible, repito, y tu ofrenda hará posible que el Evangelio se siga predicando como está escrito. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio, que me has concedido una ves más de ministrar, de predicar el Evangelio como está escrito. Ahí están los perdidos, salva a los perdidos, sana a los enfermos, reconcilia a los apartados. Pero te suplico, Padre mío, abre los ojos del entendimiento al pueblo para que puedan ver, oír y entender. Y ese entendimiento los lleve a obediencia a Evangelio. En tus manos los deposito. Ten misericordia de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pues el próximo jueves. Repito, el próximo jueves a las 8 de la noche. Directamente, perdón, a las 7. Repito, a las 7 comienza el culto. A las siete y media empieza el estudio. Porque tengo gente que están viajando. Y tienen que estar en sus hogares a más tardar a las 10 de la noche porque ese es el toque de queda. En lo que ese toque de queda se, se mantiene, pero nosotros tenemos que acoplarnos, repito, para que el pueblo pueda viajar a sus hogares y volver de nuevo a sus hogares en obediencia al toque de queda. Nos vemos pues el próximo jueves a las 7 de la noche donde continuaremos con la enseñanza. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos el próximo jueves.